No estás ready para este juego, ¿no? No me pidas mi teléfono, ¿no? me sigas si no tienes flow. Bien, bien low, bien, bien low. No, no estás ready para este juego, ¿no? No me pidas mi teléfono, ¿no? me sigas si no tienes flow. Bien, bien low. Bien bien low. Low. Low, low, low, low, bien, bien low. Bien, bien low, bien, bien Bien, Bien, bien low, bien, bien, bien low.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 Bien bien bien low. Bien bien, low. bien, bien, bien, low bien, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, No no me pidas mi teléfono, me sigas si no tienes bro Bienvenido, bienvenido